Al inminente peligro se exponen los residentes en el sector Rivera de los Sánchez cuando diariamente tienen que cruzar de un extremo a otro por el puente a punto de colapsar Como siete meses que el río vino y hizo todos los desastres y han prometido que ya están en eso, por supuesto está y que no, a, a, a, a, yo considero que tal vez de aquí a diciembre comienzan que así. ¿Qué ustedes esperan? Eh, Esperaba un cumplimiento de ellos ...que nos den el resultado. En numerosas ocasiones han hecho un llamado a las autoridades... ...tanto al gobernador civil y provincial de Duarte, Juan Antiguo Javier... ...como al alcalde Alex Díaz para que ofrezcan una solución y que a la fecha ha sido imposible. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.